Pues si, os parece, si os parece empezamos, por respeto a todos los que ya estáis aquí y para cumplir el, el programa e, y los tiempos, Bueno, yo soy Alex Grossa, Cluster Manager del, del Packaging Cluster, la entidad que hoy ha organizado eh, esta sesión que, que tiene por nombre Sesión sobre Legislación, todo lo que hay que saber sobre los nuevos impuestos verdes y el Plan de Acción de Economía Circular. Y un poquito el título comenta las dos cosas que vamos a tratar, dos cosas que están en el, en el orden del día, que, que, que son relativamente nuevas, que es este plan de acción de economía circular 21-23, uh, qué impacto tiene este plan en los envases, y aquí tenemos a Jordi Olivier, que es director ejecutivo y cofundador de la empresa Inedit, es una de las empresas referentes a nivel del Estado uh, en todo lo que respeta a acompañar a las empresas en estos procesos de economía circular y sostenibilidad y nos va a contar su, sobre todo su visión que tiene sobre el plan, porque es una cosa muy nueva. Y a continuación tendremos a, al doctor José Pernas de, de la Universidad de, de La Coruña, que es profesor titular de Derecho Administrativo y que aquí vamos a tratar, si bien Jordi nos va a hablar del plan de economía circular, aquí José nos va a hablar de las novedades de la ley de residuos y suelos contaminantes en materia de envases y plásticos, es decir, sobre todo por lo que respeta al, al packaging. Y después hemos dejado unos minutos, que es la parte central yo diría de... De esta sesión, tenemos 40 minutos al final para que preguntéis cosas, para que sobre todo esta sesión, más que una sesión informativa, que también, pero la información ya está disponible, que sea sobre todo una, una, una sesión de debate, que comentéis vuestras dudas, vuestras preocupaciones, vuestras intuiciones, porque todo esto es una cosa muy nueva que vamos a ver cómo se va terminando. La aplicación aún en parte se desconoce y que sirva sobre todo esta, esta jornada y que encontréis en el clúster uh, como el punto de encuentro para, para compartir pues, todo, este, todo este conocimiento. ¿no? Que el clúster sea como un hub de conocimiento entre todas las empresas que, que os van a aplicar en este caso estas legislaciones. Así que sin más uh, Jordi, si quieres empezar con esta, contando un poquito el, tu visión sobre el plan de acción de economía circular. Así que adelante, gracias por estar aquí. Buenos días y muchas gracias, Alex, uh, y a todo el equipo de Cluster por, por la invitación y por tenernos siempre, siempre presentes. Uh, voy a compartir pantalla y así empezamos. Va. Um, un poco lo que vamos a hacer en los siguientes 20 minutos es repasar uh, el contexto um, más bien estratégico que uh, apunta hacia dónde irán las siguientes normativas en el ámbito de la economía circular y que en gran medida uh, eso es lo que contiene el plan de acción, ¿eh? dirá del de 2021-2023 uh, cuáles son las Acciones que desde la administración y sobre todo desde la legislación y normativa se va a llevar a cabo en el ámbito de la, de la economía circular, y en particular, obviamente, me voy a centrar en lo que uh, sea relevante para el sector de, del envase y el embalaje. Nosotros desde Inedit ha presentado Alex um, pues hace ya 12 años que estamos en marcha con este tipo de, de proyectos, de acompañamientos a diferentes sectores, especialmente en el sector de, del packaging. Y bueno, somos unos Como dicen en inglés, unos proud members ¿no? del de, de, de, de Packaging Cluster. Um, una previa, um, porque creo que es, es siempre interesante ver por qué estamos aquí, ¿no? por qué estamos hablando, ahora hablaremos de una estrategia de economía circular, de un plan de acción de economía circular, porque hemos llegado a la, a la, a la década de los años 20 y parece que uh, los temas ambientales están muy muy muy presentes porque estamos aquí no uh, ayer mismo uh, la comisión europea aprobó un paquete uh, normativa, una propuesta de normativa sobre cambio climático, son más de 4.000 páginas, que tendremos lectura para todo el, el verano uh, pero ¿por qué el tema climático, tema de recursos, tema de materiales, tema de residuos está encima de la mesa? Pues pues que, porque desde el Foro Económico Mundial, como una institución digamos nada dudosa de ecologismo uh, sitúan las amenazas ambientales, los riesgos ambientales como aquellos que tienen mayor probabilidad de ocurrencia y aquellos que tienen, tendrían un mayor impacto en caso uh, de ocurrir sobre uh, la economía mundial mundial, al mismo nivel, digamos que uh, cosas que conocemos bien, desafortunadamente, como puede ser uh, enfermedades, inf enfermedades infecciosas. ¿no? Uh, son externalidades que no hemos uh, incorporado, que no se están teniendo en cuenta, que generan unos costes uh, que no estamos asumiendo y, en gran medida, las normativas que, que veremos y lo que apunta a la legislación es uh, ir avanzando para internalizar estos costes que ahora mismo se están, um, en cierto modo, entre comillas, uh, socializando. ¿no? Uh, estamos también en un punto de partida de circularidad muy bajo. Uh, la economía mundial no llega al 10% de circularidad, es decir, que más del 90% de los recursos que entran en la economía mundial cada año son usados una sola vez y después son considerados uh, residuo no se vuelven a aprovechar. Estamos en, en números tan bajos uh, que necesitamos como mínimo duplicarlos si queremos cumplir con los acuerdos de París. Y aquí es donde temas de materiales, de recursos, tienen una relación muy cercana uh, con los objetivos climáticos. Y básicamente la empresa actualmente está en un contexto un poco que yo siempre digo de sandwich, sándwich entre la presión regulatoria por un lado que hoy la sesión trata de esta de esta presión eh, a menudo necesaria, pero no siempre bien percibida ¿no? y a veces pues un poco puede ser percibida como arbitraria, eh, etcétera, etcétera. Puede que llegue tarde. Eh, y después hay una, una oportunidad también, otra presión social, uh, en el que el sector de los envases, sobre todo en el ámbito B2C, uh, pues está uh, en la cresta de la ola. Digamos, todo lo que se refiere pues, a la utilización de plásticos, de envases de un solo uso, etcétera, etcétera, pues es un, un foco de atención también del consumidor y puede en algunas ocasiones ser también parte de la decisión de compra. Bien, entremos en la Estrategia Española de Economía Circular y los planes de, de acción que se derivan. Empezamos por la estrategia porque es el marco, es el documento previo al plan de acción. Todos los documentos que voy a contar están colgados y están disponibles en este enlace que tendréis en la presentación. Por lo tanto, podéis ir a la, a la fuente original para volver a, a rebuscar. Yo le una, una, haré una pequeña síntesis de lo que aquí se, que se contiene. ¿no? La Estrategia Española de Economía Circular publicada hace algo más de un año. Uh, es una estrategia con un horizonte 2030. Uh, es decir, pone un poco las, las vías, marca la dirección en el que uh, tendríamos que avanzar como sociedad en este horizonte de una década. Uh, este documento um, esencialmente uh, apunta sobre un el impulso de un nuevo modelo de producción y consumo, de mantener el valor de los recursos que están presentes en la economía, minimizar la generación de residuos, es decir, la, la salida de recursos que ya están en la economía y en el caso que se generen estos residuos, aprovecharlos al, al máximo para poderlos reincorporar. ¿no? El, el, el concepto sería, sería este. Lo que pasa es que la estrategia no, no acaba de concretar acciones concretas, sino que te indica pues, hacia dónde va el tren. Va hacia el norte, va hacia el sur, va hacia el este. Aquí nos, nos indica la dirección a seguir y tenemos, eso sí, la suerte uh, que esta estrategia pues, está alineada con otras estrategias en el ámbito europeo. Esta estrategia de economía circular española pues está alineada con la Agenda 2030, con el Pacto Verde, con los planes de acción de la, de la Unión Europea. Ah, y Por tanto, es este caos que a veces tenemos, ¿no? Ostras, otra estrategia, otro plan de acción. Ahora ¿eso ¿De dónde cuelga? Bueno, al menos esta estrategia um, hace de paraguas eh, y aterriza en España lo que está pasando a nivel europeo y, y global. Y después se articula en planes de acción. Por tanto, lo que hablaremos ahora, que es el, el plan de acción 2021-2023, se entiende como el primer plan de acción que da uh, contenido, que dota de contenido esta estrategia con un horizonte 2030. Esta estrategia uh, tiene unas orientaciones estratégicas en las que explícitamente no se menciona el sector de, del envase, el embalaje, no, no, no salen orientaciones específicas para el sector, pero sí que uh, al ser un ámbito que sois uh, súper transversales, uh, pues cuando se habla de ciclo de vida de los productos, el envase pues, tiene que estar aquí, jerarquía de residuos, pues, obviamente los envases también tienen que cumplirla. La, en la reducción de residuos alimentarios, el envase tiene un papel a jugar importantísimo. Eficiencia en la producción, consumo sostenible, empleo, investigación, etc. etc. Aquí, o sea, el envase no está explícitamente, pero veis que todo lo que... el, el sonido de fondo, el, el perfume ¿no? que se desprende de estas orientaciones es trasladable a, a la realidad del sector de, del envase y el embalaje. Sí que se establecen unos objetivos cuantitativos, es decir, en uh, 2030 esta estrategia desearía de, de de haber llegado a, a conseguir unos objetivos uh, en cuanto a la reducción de uh, materiales en relación al PIB, reducir un 30% el consumo de materiales en respecto a 2010, reducir la generación de residuos un 15% respecto a 2010, reducir también residuos alimentarios incrementar la reutilización y preparación para la reutilización, mejora la eficiencia del uso del agua o la reducción de gases de efecto invernadero, que ahora mismo esto se, seguramente se va a solapar con la ley climática europea uh, de reducción de un 55% de las emisiones en el año 2030 respecto a los niveles de 1990. Um, y otra vez creo que uh, todo esto tiene una traducción casi directa también al sector de, del packaging. Es decir, um, sí a nivel europeo y a nivel país o estado, necesitamos llegar a estos objetivos, esto in, se va a trasladar también a objetivos sectoriales. Por tanto, lo que es la desmaterialización, lo que es la reducción de residuos uh, con diferentes estrategias, Muchas de ellas, quizá vinculadas a un aumento de la reutilización, que están en niveles muy bajos o muy específicos en algunos canales muy, muy, muy concretos, pues uh, serán cosas que veremos que irán a más y que las próximas normativas que se van a publicar impulsarán ¿no? uh, lo que es la conservación de los recursos, van a aparecer uh, presiones tributarias para que esto uh, aparezca, se va a impulsar la reutilización, la recuperación de materiales de calidad para evitar la generación de residuos, etcétera, etcétera. Al final, estos objetivos después se van desplegando en acciones concretas que dices, ah, vale, esta acción responde a, al objetivo de uh, reducir la, el consumo de material, por ejemplo. Después se identifica sectores prioritarios en el que el sector del packaging pues, actúa de una forma uh, transversal casi en, en todos ellos. Y uh, finalmente, si buscamos sobre envases específicamente, lo que dice la estrategia es la adopción de objetivos ambiciosos para recuperar materiales de plástico como el PET. O sea, menciona espe específicamente, habla de aumentar la recogida separada de envases para tener flujos de calidad en uh, plásticos, y en concreto el PET. Y también se habla de uh, potenciar el consumo de agua del grifo frente al agua embotellada. Este es un tema uh, que es recurrente también en el plan de acción y uh, bueno uh, hace foco en un sector muy concreto. Bueno. En cuanto al el Plan de Acción de Economía Circular, publicado hace escasas semanas, um, decir que es un plan de acción um, que ha nacido de un uh, grupo de trabajo interministerial con 11 ministerios involucrados. Por lo tanto, se puede decir que no, no es un plan de acción de un ministerio, si es una cosa de consenso uh, y elaborada en el marco de, de, un, de un grupo muy amplio de, de ministerios. Se divide en ejes de actuación y líneas de actuación. Esto no tiene más uh, relevancia, pero bueno, es, es como está estructurado el, el, el documento en lo que son ejes... Um, quizá más específicos que se enfocan sobre uh, segmentos más concretos y después líneas de actuación que son transversales en relativas a la sensibilización, a la investigación, al empleo, que afectan de forma transversal uh, a los ejes. Lo que es interesante es que hay un monitoreo uh, anual, hay unos indicadores de seguimiento. Esto no, no suele ser habitual. Estamos acostumbrados a ver muchos planes uh, que son declaraciones de buenas intenciones. Aquí como hecho diferencial. Después veremos cómo se va cumpliendo. ¿eh? Pero, ostras, uh, a mí ya me llamó la atención ver un plan que tiene indicadores para evaluar su cumplimiento y un presupuesto, que es imprescindible. Uh, si queremos llegar a buen puerto, las buenas intenciones se tienen que acompañar de un presupuesto para, para hacerlo realidad. Bien, uh, entonces, este plan de acción básicamente... Uh, lo que hace para el periodo 2021-2023 en el ámbito de los envases es apuntar a cambios normativos que se van a llevar a cabo. El primer bloque está enfocado en la ley de residuos y suelos contaminados, que después Juan José va a entrar mucho más en detalle uh, hablando del proyecto de ley que ya está en el Congreso, que va tarde, por cierto, uh, ya debería haber sido aprobada la ley um, teniendo en cuenta las, los, los plazos uh, de transposición de, la, de las directivas, pero... Um, aquí estamos, está todavía en el Congreso, y nos habla, por ejemplo, en el ámbito de la prevención, otra vez insiste en el sector del agua embotellada, prevenir el consumo de agua embotellada, o sea, esta ley de residuos y los contaminados tendrá que hacer énfasis en esta prevención de, de envases de, de agua. También hace énfasis en la prohibición... O sea, de ir más allá que el Estado español en su normativa irá más allá de las obligaciones de la directiva en la prohibición de la comercialización gratuita a partir de 2023 de algunos artículos, en particular vasos de plástico y sus tapas y recipientes para contener uh, alimentos que no sean objetos de cocción, es decir, alimentos pues, para take away, o para comer en, en restauración, a partir de 2023 uh, se tendrá que cobrar. ¿no? Uh, si se sirven estos utensilios de plástico de un solo uso y de, se tendrá que reflejar de forma explícita en, en el ticket de venta. Bueno, esto es algo que España iría más allá de la directiva uh, prohibiendo distribución de gratuita de estos elementos a partir de 2023. Insisto, distribución gratuita, ¿no? No, no, no se retiran del mercado, sino que se tendrá que cobrar y hacerlo explícito en, en el valor. Temas de a nivelar. Algo que preocupa bastante a las empresas también, um, y que hemos recibido muchas consultas en los últimos años, es de ver cómo, cómo hacer cumplir o cómo cumplir con la normativa que tienes diferentes comunidades autónomas que están, están legislando de una forma desigual. Y en particular el caso de Baleares, ¿no? que ha sido una, legislativa, una legislación uh, muy pionera, muy puntera y que se ha avanzado uh, al resto, uh, y que planteaban muchas dudas, ¿no? Empresas que operan a nivel nacional o a nivel internacional de cómo cumplir una normativa en un territorio concreto. Uh, bueno, el plan de acción también introduce medidas, más allá de la directiva, en artículos monodosis, en anillas de plástico, de agrupación de, de envases o palitos de plástico, entiéndase tipo palo chupachups, ¿sí? uh, para uh, equiparar el nivel de ambición de las directivas, de las normativas de las comunidades autónomas. Bueno, esto fue, fue, pues puede ser un esfuerzo de armonización uh, en este sentido y que facilite un poco las, la vida um, en cuanto al cumplimiento uh, de la norma. Um, y después sí que también aparece, eh, y esto irá apareciendo después también en el plan de acción, quizá con más fuerza, aquí en el plan de acción dice que la ley de residuos y suelos contaminados debería, deberá establecer un marco jurídico que elimine las barreras para la implantación de sistemas de depósito, devolución y retorno, es decir, el SDDR, es decir, poner un depósito, un coste a los envases que eh, llegan al consumidor final para que eh, tenga un incentivo mayor. ...para retornarlo, ya sea para la reutilización o sea para el reciclaje. En este caso dice eliminar barreras para la implantación. Es el objetivo que verían aquí, eliminación de barreras. Y establece dos impuestos... Um, o propone dos impuestos de plan de acción que debería aplicar la ley, y allí están contemplados en el, en el proyecto de ley, sobre uh, los envases de plástico no re reutilizables, aquí Juan José entrará más en detalle, y lo, lo, por tanto me quedo aquí, y sobre uh, encarecer el vertido digamos de residuos en vertederos, su incineración o la coincineración, es decir, encarecer las vías de tratamiento finalista de residuos Uh, respara, favorecer las vías, digamos, uh, dentro del marco de la economía circular, que serían todas aquellas pues, desde, a, desde el reciclaje, la reutilización, el mantenimiento, la reparación, etc. Todas las, las R que, que conocéis. Si avanzamos en el plan de, economía, de acción de economía circular, también habla de la revisión normativa de envases y residuos de envases. Y aquí ya entra más en detalle en la prevención y reutilización de envases en el canal Oreca y Doméstico, uh, y hace mención a la responsabilidad ampliada del productor. Este es un concepto que viene ya de las directivas europeas, que ya estaba presente en el marco normativo español, pero que se refuerza, va más allá, y seguramente implicará la asunción de algunos costes adicionales en la gestión del fin de vida de residuos de envases, en oreca y en Doméstico. Pero además, la novedad es que establece Uh, la responsabilidad ampliada del productor para envases comerciales e industriales. Uh, en paralelo, digamos, o imagen y semejanza a lo que está pasando en los envases domésticos uh, con el sistema que digamos, ent ent entendemos como ECOEMBES o uh, en productos fitosanitarios como es el SIG-FITO. ¿no? Pues aparecerán o deberán nacer organismos similares uh, en lo que se refiere a envases comerciales e industriales. Y finalmente aquí ya va un poquito más allá en el ámbito del SDDR y se dice que valorará la posibilidad que el marco jurídico obligue a productores la implantación del SDDR para la gestión de determinados residuos de envases y envases usados. Bueno, o sea, vemos que, digamos, de la orientación de vamos a recuperar, tenemos la estrategia de recuperar flujos de residuos de envases de calidad, en particular plásticos y en particular PET, bueno, uh, yo creo que esto va, va muy ligado, ¿no? El tema de incentivar mediante SDDR la recuperación de flujos de residuos de envases uh, de calidad para poder recuperar estos materiales en uh, aplicaciones bottle-to-bottle, bottle, por ejemplo. Bueno, va, esto va muy de la mano. Y uh, para ir acabando, um, ya en el eje de consumo... Um, se dice que se desarrollarán normativas, no especifica cuáles, ni cómo, ni, ni cuándo, Bueno, en el marco temporal 2021-2023, pero no especifica más, um, sobre la, el uso de envases reutilizables o aportados por los clientes en el comercio minorista o la restauración. Es decir, se regulará, dice, con aval de seguridad para el consumidor las condiciones para reutilizar envases por parte de los minoristas y uh, para que los consumidores puedan llevar sus envases tanto para realizar la compra como en establecimientos de restauración. Esto es algo que es una práctica que ya uh, existe, ¿no? eh, seguramente se impulsará para que vaya a más uh, y en la medida que vaya a más se va a regular uh, la cuestión sanitaria, ¿no? higiénica, en cómo se debe llevar esto a cabo. Y esta línea 6 de sensibilización insiste en esto. Esta, la, la línea de sensibilización pues, se va a desarrollar materiales divulgativos, se va a fomentar desde la administración la utilización higiénica de estos envases reutilizables y la compra de, de alimentos sin envasar. Es decir, por un lado habrá una se anuncia una presión legislativa por un lado y por otro se anuncia que la administración va a poner digamos, recursos para sensibilizar, para informar, sobre la reutilización y sobre la venta a granel. Todavía esto no, digamos, la venta a granel, buscando el plan de acción, no aparece en ninguna otra parte. ¿eh? No, no, no se anuncia ninguna legislación, como está pasando en Francia, ¿no? que obligue a, a la venta a granel. Esto no, no, al menos no está escrito uh, y, por tanto, no, no puede ir más allá. Pero sí que se anuncia que se irá sensibilizando para fomentar este tipo de, de compra a granel. Y finalmente, uh, simplemente anunciar bueno, el, el presupuesto de 1.500 millones de euros para las diferentes partidas y acciones previstas en este plan de acción, que, uh, como dice um, el propio documento, pues cuentan con los medios personales y materiales para llevarlo a cabo. Esto es importante. Um, y, como decía antes, ¿eh? estamos cansados de ver hojas de ruta, planes de acción que después no tienen los recursos para llevarlos a cabo pero que serán puestos en marcha con los recursos materiales y humanos existentes en los departamentos responsables de las medidas. Es decir, no es un presupuesto adicional, vamos a poner 1.500 millones para llevar esto a cabo, que salen de la nada, sino que es bueno de estos 11 ministerios que están involucrados en uh, la consecución de los objetivos de este plan de acción, Bueno, pues con la suma de los presupuestos, las partidas o recursos humanos de estos ministerios, uh, se asume que esto se podrá llevar a cabo. Y bien, un poquito será era mi objetivo, en 20 minutos hacer este breve repaso inicial y quedé a vuestra disposición al final para participar en el debate. Muchas gracias. Gracias Jordi. Lo que has hecho yo creo que es muy complejo, ¿no? En 20 minutos sintetizar y tocar los puntos clave que nos afectan como sector y bueno, bueno como bien habéis visto, que Jordi nos ha hablado de, de indicadores, de, de, de, de grandes líneas y cosas más específicas que manda el plan y seguro que todo esto pues va a tener impacto en, en todas las empresas o en parte de las empresas que estáis hoy aquí y en vuestros negocios. ¿no? Para seguir hablando de ello, ahora damos un salto, hemos hablado del plan de acción de economía circular, vamos a hablar de la ley de residuos y suelos contaminantes en materia de envases y plásticos. Aquí tenemos al doctor José Pernas, que es profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña, en Galicia. Ya nos acompañó el año pasado también, en la jornada que hicimos, hablando de, de legislación. Y bueno, vamos a contar un poquito qué ha pasado durante este año y en concreto en, en, en este proyecto de ley que, como bien sabéis, tenemos ya encima de la mesa. Así que... Nada. José, adelante, 20 minutos también. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias Alex. Bueno, pues eh, como comentaba Alex, eh, el objetivo de mi, de mi presentación es, eh, es intentar en estos 20 minutos, y, y robaría a Alex que si, si me extiendo excesivamente, bueno, pues en, a los 20 minutos o un poco antes me, me avise para, para no eh, consumir demasiado tiempo, porque realmente hay muchas cuestiones que comentar. ¿no? Eh, seguramente algunas de ellas las podemos trasladar al debate y, y prefiero que, que mantengamos ese, ese tiempo para el intercambio de ideas. El, el objetivo fundamental, como decía, es compartir las novedades particularmente con relación a, a, a, lo, a la materia específica de los envases y particularmente a los plásticos de un solo uso. Realmente las, el anteproyecto, o el proyecto ya, está en el Congreso de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que está en, en una fase de tramitación parlamentaria, que seguramente se extenderá. y Leí ayer una noticia en la que el presidente de la Comisión de, de Medio Ambiente indicaba que seguramente hasta la primavera de 2022 no contaremos con la aprobación definitiva de la ley, por tanto, queda muchos meses ¿no? de aplicación del marco, marco normativo actual. En todo caso, esta ley eh, afecta parcialmente a la regulación de, de, de envases. ¿no? Hay algunas pequeñas novedades ¿no? eh, en, en esa materia y particularmente se centra en, las, en la cuestión de los plásticos de, de solo uso. Y quería decir que, que realmente este proyecto abarca una, una parte de, de, del cuadro, porque otra, otra parte de, de, este, de este marco normativo está pendiente de desarrollo por parte del Ministerio de Transición Ecológica. En este momento el Ministerio de Transición Ecológica está trabajando precisamente en la aprobación de, del reglamento de envases, que es el que va a dar eh, en buena medida respuesta a las eh, cuestiones eh, prácticas, eh, las cuestiones aplicativas en relación a la transposición de las directivas europeas en materia de envases que veremos a continuación. Bueno, eh, en cuanto al marco estratégico, no, no voy a, a, a pues a extenderme demasiado, simplemente indicar que el, que el, el marco de la normativa actual, eh, eh, perdón un momento. Creo que estáis viendo la presentación, ¿no? Sí. Eh, nos remite a a, a dos, eh, dos documentos del, del plano político programático, no jurídico, que es la Estrategia Europea para el plástico en una economía circular, que establece fundamentalmente el objetivo de que todos los envases tendrán que ser reutilizables o deberán poder reciclarse antes de 2030. Este es el objetivo fundamental que va a orientar des el desarrollo, la aplicación de las me correspondientes medidas normativas en esta materia. Y, en segundo lugar, los planes de acción en materia de economía circular. ¿no? El plan de acción en materia de economía eh, circular, que actualmente está en vigor, pero también destacar el plan de acción de economía circular de la Unión Europea de 2015, ya que es en ese marco eh, que, que se aprobó, pues, las, se aprobaron las directivas de 2018 del Paquete de Economía Circular, que son objeto de transposición parcial por parte del proyecto de Ley de Residuos. Este nuevo plan de acción, simplemente lo comento, aunque mi objetivo no es introducirme en, en las perspectivas de futuro, sino en la más inmediata derivada del proyecto de Ley de Residuos, pues nos da cuenta de, de, buena, de buena medida del trabajo, del programa de trabajo normativo que ya está desarrollando la Comisión Europea. Es decir, no hemos traspuesto la directiva de 2018 sobre envases, y ya la Comisión Europea ha marcado objetivos de modificación normativa, nuevamente de la normativa de envases. ¿no? Particularmente se habla de la revisión de la directiva eh, de envases con el objetivo de que todos los envases existentes en el mercado europeo sean reutilizables o reciclables. Por tanto, ya en 2021 la Comisión ha empezado a trabajar en la fijación de una serie de requisitos eh, legales obligatorios, precisamente para la caracterización de los envases con el objetivo en coherencia con los objetivos de reutilización y reciclado no voy a comentar todos ellos ¿no? pero algunos otros elementos interesantes ¿no? también el trabajo de la Comisión Europea que se ha iniciado en 2021 para la fijación de objetivos y medidas de prevención de residuos con la finalidad de reducir el residuo eh, los residuos de envase excesivo ¿no? eh, o el impulso del diseño de la utilización de reciclabilidad de los envases ¿no? hay bueno en fin en definitiva un montón de, de medidas también particularmente en la materia de los envases de plástico, no, como la fijación de posibles requisitos obligatorios sobre el contenido reciclado de estos envases y las medidas para reducción de los residuos de los envases de plásticos. Bueno, he citado algunos, pero simplemente lo que quería transmitir es que ya la Comisión Europea, a través del Plan de Acción de 2020, está trabajando en la futura normativa comunitaria, cuando actualmente aún estamos en la fase de adaptación de nuestro ordenamiento jurídico a las directivas de 2018. Bueno, ¿cuáles son las, eh, las novedades fundamentales en, en materia regulatoria? En el ámbito europeo tenemos dos directivas especialmente importantes desde el punto de vista del objeto de estudio de este seminario. La directiva 2018-852 de envases y residuos de envases, que tenía que haberse traspuesto en julio de 2021. ¿eh? En, hay un error ahí, en el 5 de julio de 2021 tendría que haberse aprobado la norma interna española, no, perdón, de 2020. La norma interna española, ya llevamos más de, de un año. Eh, de cumplimiento de este, de este plazo y, como decía antes, lo que está haciendo la, la, el Ministerio de Transición Ecológica es trabajando actualmente en la eh, elaboración de un borrador de reglamento de envases que seguramente será sometido a consulta pública antes de su aprobación en breve tiempo. Y, en segundo lugar, la Directiva de Plásticos de un Solo Uso, cuyo plazo de transposición eh, también se ha incumplido, el 3 de julio de 2021, y que si en este caso, esta directiva va a ser objeto de transposición a través del proyecto de ley de residuos que se está tramitando en el Congreso. Con relación a la Directiva de envases, destacar que en ella se fijan objetivos de reciclaje general para los envases, ¿no? con, con una serie de metas a 2025-2030, y particularmente se introducen algunas medidas que ha comentado Jordi, no como es la exigencia de establecimiento muy importante de sistemas de responsabilidad ampliada para todos, para todos los envases, incluidos los envases comerciales y de carácter industrial. En cuanto a la regulación española, el marco actual es el que tenéis en la presentación, que tenéis eh, disponible la ley de 2011 junto con la regulación específica de envases y residuos de envases. Este panorama regulatorio va a ser en breve objeto de modificación y va a ser sustituido por lo que es actualmente el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados, que ha sido ha entrado en el Congreso de los Diputados en junio eh, en junio de este año, y que, como decía antes, tendrá presumiblemente una, eh, un periodo de tramitación hasta la primavera de 2022. Eh, el Ministerio, como decía, está tramitando la elaboración de un borrador de reglamento de envases, de transposición de la Directiva 852 de Envases, y eh, en esto va a ser lo que, en lo que me voy a centrar, en el proyecto de, de ley de residuos. Para aclarar qué abarca la ley de residuos. En primer lugar, Transpone la directiva de residuos general, eh, modificada en el año 2018, y particularmente la directiva de plásticos de un solo uso. ¿eh? Deberían estar ambas eh, ya eh, transpuestas, deberíamos de disponer ya en España de una regulación en vigor y, como veis, eh, los plazos se han incumplido eh, sobradamente. No transpone, y esto es muy importante para que tengáis en cuenta que, que el, el, el, bueno pues el panorama que estamos analizando hoy eh, sigue siendo muy parcial, no solo porque el proyecto es un proyecto, no es una ley, no está en vigor y, por tanto, no es de obligada de obligado cumplimiento, sino porque hay incluso normativas europeas, particularmente la de envases, que es la que nos interesa más directamente y en la que ni siquiera disponemos de un borrador de lo que pretende hacer el Ministerio a este respecto. Pero el proyecto de ley no va a transponer, no tiene como objeto el documento que vais a encontrar en el Congreso de los Diputados, no va a transponer las obligaciones de la directiva de envases. En cuanto al proyecto de ley de de residuos, ahí vemos en la parte superior las siglas, ¿no? PLRSC, proyecto de ley de residuos y suelos contaminados. Eh, su ámbito de aplicación desde la perspectiva de lo que nos interesa es los plásticos de un solo uso y particularmente la identificación de aquellos que se encuentran más habitualmente, más frecuentemente en las playas europeas que veremos a, a continuación y que intenta abordar la, eh, bueno, pues la, la problemática de contaminación por plásticos de un solo uso que representa el 50% de los desechos eh, marinos. Eh, la definición de plásticos de un solo uso es un elemento especialmente importante, sobre todo desde un punto de vista práctico. En este sentido, ahí tenéis la, la propia definición que no incluye lógicamente los envases reutilizables que se definen en la directiva de envases y residuos de envases y que, también, eh, que se remite también a la norma técnica en 13.429-2004 que define particularmente cuál es eh, ese concepto de envase reutilizable que queda fuera, lógicamente, de las medidas eh, para los plásticos de un solo uso. Sí que es muy importante, también desde un punto de vista desde vuestro punto de vista, creo la aprobación reciente, 7 de junio de 2021, por parte de la Comisión Europea, de unas directrices sobre la interpretación del concepto, concepto de plástico de un solo uso. Esto, recomiendo la, la lectura, eh, particularmente porque esta, este proyecto de ley de residuos realmente hable, abre muchas dudas interpretativas son normas de carácter general que intentan abordar una realidad absolutamente compleja y diversa, ¿no? eh, lo mismo que el propio concepto de plástico de un solo uso. Y en esta comunicación de la comisión, que no es una norma jurídica, sino que es una guía técnica elaborada por la comisión, pues va intentando establecer... Eh, ...realizando ejemplos específicos de cada uno de los conceptos que utiliza la Directiva de Plásticos de un Solo Uso... ...y por tanto que utiliza el proyecto de ley de residuos. Por ejemplo, si queremos interpretar que es un recipiente para alimentos... ...pues en esta comunicación pues, nos dice si eh, un envase eh, para, eh, pues por ejemplo, puré de frutas... ...es considerado un recipiente para alimentos o un recipiente para bebidas. Y esto es muy importante porque las exigencias normativas son diferentes... Vale, y ahí, pues, por ejemplo, siguiendo esta... Este, este, este caso que estoy indicando pues nos indica que los envases para purés de fruta son considerados recipientes de alimentos, mientras que los envases para zumos de fruta son considerados recipientes para bebidas, lo cual implica que eh, tienen consecuencias jurídicas bien distintas en términos de la regulación aplicada. Bueno, Os recomiendo que lo leáis para, para que veáis ejemplos prácticos de cómo entender o aplicar la directiva de plásticos no solo usos y, en concreto, pues, también la, la, el proyecto de ley de residuos que básicamente lo que hace es remitir en buena parte al contenido de esta directiva. En cuanto a la prevención, el proyecto de ley de residuos, en primer lugar, define una serie de, de, de medidas que he destacado. Hay, hay muchas más, pero particularmente con relación a los envases. En primer lugar, la obligación de aprobación de planes de prevención de residuos estatales y autonómicos, que deberán incluir programas específicos sobre los residuos alimentarios y también medidas sobre plásticos de un solo uso. Por tanto, ahí ten, tenemos un futurible. ¿no? Los programas autonómicos y estatales tenemos que tenerlos en cuenta desde el punto de vista de las posibles medidas que puedan adoptar en relación a este tipo de residuos. En segundo lugar, la eh, exigencia de las autoridades públicas de reducir el consumo de agua en envases de un solo uso en dependencias administrativas. No quiere decir que sea necesariamente a través de agua de grifo, ¿no? Por tanto, se deja la puerta abierta, de hecho, en la regulación a los envases reutilizables ¿no? en, la, en el consumo de, de agua en las dependencias administrativas. Y, finalmente, la obligación del al sector ORECA de ofrecer consumo de agua no envasada en el sector de la, de la hostelería. En relación a las medidas específicas de un plástico de solo uso... Se prevén medidas eh, que afectan a la ordenación del sector, que establecen exigencias para el sector como medidas de reducción de consumo, aunque veremos que es una exigencia debilitada, medidas de prohibición específica de puesta en el mercado de determinados productos y también requisitos de diseño para los envases. Además de estas medidas de ordenación, se prevén medidas de gestión de los residuos, la exigencia de recogida separada de botellas de plásticos para reciclado, que remite en este caso a los sistemas de gestión público de recogida eh, selectiva eh, de residuos, y también medidas orientadas a la información y la concienciación, medidas de marcado, del etiquetado de los productos de un solo uso y también medidas de concienciación que deberán adoptar las autoridades públicas para, para concienciar en una mejor gestión de consumo por parte de los particulares. Y finalmente medidas de corresponsabilidad económica y finan financiera y de gestión, la exigencia de que determinados productores de productos de un solo uso asuman la gestión y la financiación de, eh, de los eh, plásticos, de, de la gestión de los plásticos de un solo uso, lo cual va a tener repercusiones importantes en los sistemas locales públicos de recogida y limpieza y limpieza viaria. Medidas, eh, algunas de ellas, eh, voy a voy a citarlas muy genéricamente, las tenéis en la presentación porque no quiero extenderme demasiado. En primer lugar, las medidas de reducción de comercialización de envases eh, de comida y, y vasos. ¿no? El, el artículo 55 del proyecto de ley de residuos, que introduce novedades que comentaba antes Jordi, no, que no están previstas en la directiva. En primer lugar, la, la fijación de objetivos cuantitativos de reducción de este tipo de residuos, eh, que vemos ahí indicadas. Creo que el sector, otro día escuchaba a un representante de Plastic Europe eh, que se oponía a la fijación de estos objetivos cuantitativos de, de reducción. Eh, se, se, se prohíbe la distribución también gratuita a partir de 2003 de este tipo de, de, de envases de, de, de comida y bases, particularmente los citados en el anexo 4. Y se indica concretamente que se deberá cobrar un precio por cada producto que será diferenciado en el ticket de venta. Estas medidas de reducción de comercialización, como digo, se fijan objetivos cuantitativos de reducción, pero con mucha prudencia. ¿no? De hecho, lo que plantea el ministerio, el ministerio en este caso es bueno evaluar en qué medida se va aplicando este objetivo. Se va consiguiendo con la finalidad de a posteriori valorar una estrategia jurídica, es decir, valorar la aprobación de una norma que establezca obligaciones concretas a los productores de estos productos. Bueno, pues, se parte de una estrategia de, de normativa blanda, eh, más de, bueno, pues de, de ir identificando cómo el mercado se va orientando hacia la reducción de esta comercialización y, en caso de que no se consigan objetivos, establecer normativamente medidas de estricto cumplimiento. Eh, estas medidas de reducción afectan a vasos para bebidas y recipientes para alimentos, bueno con las indicaciones que antes también realizaba Jordi, y se exceptúa por ejemplo, la, los recipientes de bebida. Por eso es muy importante lo que os decía antes, no tener una clara definición de cada uno de los conceptos que aparecen en la aditiva, que entendemos por vasos para bebidas, por recipientes para alimentos o por recipientes para bebidas, porque ello va a determinar la aplicación de normativas de exigencias jurídicas prácticas para los productores de este tipo de, eh, de bienes. También desde el punto de vista de la reducción del consumo, se introduce una medida novedosa desde el punto de vista de que no está incluida la directiva europea, aunque también desde un enfoque blando, ¿no? porque es la introducción de medidas para artículos de plásticos no compostable, no incluidos en la normativa comunitaria, en la línea de lo que plantea precisamente las Islas Baleares, eh, pero realmente lo que se está haciendo en, esta, en este artículo es animar a los agentes comercializadores, a animar a que se adopten medidas hacia, dirigidas a la sustitución de estos productos por productos generados por otros materiales como plástico compostable, madera, papel o cartón, pero realmente no se está estableciendo una exigencia. Se hace nuevamente eh, esa referencia que el Ministerio valorará en qué medida el mercado se está orientando hacia esos objetivos, con la finalidad, en su caso, hacia el futuro de establecer obligaciones normativas. En segundo lugar, se prevén medidas de prohibición de puesta en el mercado, ¿no? que son las que más se han eh, escuchado, de determinados plásticos identificados en el anexo 4 y, eh, particularmente, de los plásticos oxodegradables, oxodegradab particularmente pensando... ...en la problemática que generan vinculada a la, a la producción de microplásticos. Eh, ¿Están prohibidos esos productos que veis, que veis ahí eh, a partir de la fecha de 3 de julio de 2021? Me diréis, pero claro, eh, nos estás diciendo que, que, que, que la fecha es 3 de julio de 2021... ...pero es que también os acabas de decir que el Estado español ha tardado en transponer la directiva de plásticos de un solo uso... ...y que no será hasta la primavera del año 2022 cuando se apruebe la ley definitiva. ya Pero aquí tenemos que tener en cuenta, en una nota del Ministerio en este sentido... Que las directivas prevén un plazo, pero una vez que se cumple ese plazo, si establecen obligaciones claras, precisas, incondicionales, esas obligaciones, aunque el Estado no haya cumplido su labor, son directamente aplicables. Por tanto, estas fechas de cumplimiento, eh, en principio, nos remiten eh, pues a, a una exigencia de provisión de puesta en el mercado que se aplicaría a partir de esa fecha, como veis, de, de, del mes de este mismo mes de 2021. También se prevé una prohibición de, de, de uso de microplásticas añadidos intencionadamente, que es también una novedad de la, de la ley que actualmente se está mm, precisando, concretando, desarrollando a nivel europeo. Hay una propuesta, está la comisión elaborando una propuesta de modificación del reglamento RIC para introducir la prohibición, precisamente, de, de, de introducción intencionada de microplásticos, que actualmente, digo, está en, en tramitación, pero eh, el, el Estado español ha querido introducir en su proyecto de ley de residuos, en la línea de los trabajos comunitarios, ya una prohibición de microplásticos eh, introducidos intencionadamente. Eh, se establecen también requisitos de diseño para envases de bebidas, eh, y en este caso el artículo 57 eh, prevé eh, que estos envases sean diseñados de modo que las tapas y los tapones permanezcan unidos durante todo su ciclo de vida, y tenemos la fecha. Como veis, cada una de las medidas tiene una fecha de aplicación, teniendo en cuenta pues, la necesidad de adaptación del sector, lógicamente en este caso a partir de 2024. Esta exigencia afecta a las bebidas, envases de bebidas de hasta 3 litros, tales como botellas, envases compuestos, veis que eh, lo que hace aquí la regulación es establecer pues una determinada tipología de envases de bebida de pequeño tamaño, porque precisamente entiende la Comisión Europea, o entendía la Comisión Europea, que son las que más probablemente van a generar la basura dispersa que pretendemos atacar, por eso quedan fuera otros envases de mayor tamaño, incluso en la propia comunicación de la Comisión de, de, de Junio, que os adelantaba antes, se utiliza este criterio de los tres litros eh, como eh, recomendación a la hora de interpretar la aplicación, por ejemplo, de los recipientes para alimentos. ¿no? También entender que esa puede ser una referencia para determinar específicamente qué entendemos por un residuo de alimentos a efectos de aplicación de la normativa, lo cual tiene impl implicaciones prácticas importantes. Se excluyen, en todo caso, tapones y tapas de envases de vidrio, tapas de metal con películas de plástico y los envases para eh, usos eh, de carácter médico. Se planteaba, creo, una de las cuestiones sobre cuál es la aplicación de esta ley en relación al sector médico y, y bueno, pues, y, pues particularmente este tipo de excepciones, ¿no? que lo que pretenden es dejar fuera de las eh, obligaciones, de, eh, de las prohibiciones, de las obligaciones de diseño, a aquellos productos destinados a este eh, objetivo de interés público prioritario como son las actuaciones en el ámbito sanitario. Eh, requisitos de diseño para, para envases de bebidas y, y aquí particularmente… La exigencia de que, eh, para fomentar precisamente, la industria del plástico reciclado, eh, un contenido mínimo de eh, plástico reciclado en botellas de bebida, particularmente con dos objetivos temporales, 2025-2030, eh, bueno, pues 25% de plástico reciclado en PET, que se amplía eh, con esa perspectiva de 2030 y se aplica a botellas para bebidas de hasta 3 litros, como decíamos antes, y se excluye en este caso nuevamente botellas de vidrio o metal con tapas y tapones hechos de plástico y también botellas de bebida destinadas al sector eh, médico para usos médicos especializados. En cuarto lugar, la, el proyecto de ley de residuos incluye la recogida separada para botellas de bebida de hasta 3 litros, eh, 77% en 2025 y 90% en 2029. Aquí se plantea lo que hace la, el proyecto de ley de residuos, es, bueno, pues eh, como hacen la mayoría de sus previsiones, Dejar la concreción de las medidas al desarrollo reglamentario y lo que nos dice es que será el reglamento de, de desarrollo de la ley, el reglamento de envases, el que nos diga cómo alcanzar este objetivo o bien sea a través de un sistema de devolución de depósito y retorno que aparece en nuestras leyes. A modo decorativo desde hace eh, muchos y muchos años, ¿no? Y siempre con previsiones muy parecidas a lo que actualmente prevé la ley, ¿no? Pues como una posibilidad, pero nunca como una exigencia. Y en segundo lugar, la posibilidad de alcanzar este esta recogida eh, separada de, de botellas a través de los sistemas de responsabilidad ampliada, a través de los scrap, de los, bueno, pues en este caso a través de, de, la, de los sistemas de responsabilidad ampliada que se pongan en marcha para todos los envases, o, o los que ya están en marcha, como el caso de los sistemas de envases, eh, el sistema de, de COEMBES, ¿no? que, que a través de la fijación de objetivos obligatorios sean estos sistemas los que eh, bueno, pues trabajen en el sentido de conseguir el objetivo de recogida separada. Se prevén medidas de marcado de plásticos de un solo uso para precisamente informar sobre las formas de gestión, y de eliminación de estos eh, envases, también informando sobre el, el posible impacto de estos eh, productos con la finalidad de evitar situaciones como las que se generan en los sistemas públicos de alcantarillado y de depuración de aguas residuales vinculados con los productos de higiene femeninas o las tallitas húmedas que están generando eh, problemas de gestión de la depuración de las aguas residuales y, y problemas también de costes económicos no, no menores, bueno, pues con la finalidad de, de evitar eh, malas prácticas en el consumo de estos productos y también eh, eh, para completar la propia información de los productos de tabaco, con filtros y filtros comercializados, pues con la finalidad de informar sobre el impacto de estos, de estos productos en, en, el, en el medio ambiente. Y finalmente, los vasos para, para bebidas, que también son objeto de esta, de esta medida de mercado. En este sentido, destacar, perdonad, el, el, el, la aprobación del reglamento reciente también sobre, sobre estas medidas de mercado, la Comisión Europea nos ha dicho cómo deben ser estos sistemas de ecoetiquetado, que son los que veis ahí, para diferentes tipologías de productos. Eh, pues incluido el, el tabaco, no, pues tendrán que incorporar a partir de, de la fecha de aplicación de esta exigencia eh, precisamente este tipo de etiquetado para informar sobre cuáles son aquellas formas de gestión eh, no deseables y cuáles son los posibles impactos de estos, de estos productos. Ya para ir acabando, eh, la última medida reseñable es una medida de corresponsabilidad económica y de gestión por parte de los productores de plásticos de uso solo uso tal como ocurre en el sistema de, de envases, de, de Coembes, pues la extensión de este sistema de responsabilidad ampliada o la fijación del desarrollo de sistemas colectivos de responsabilidad ampliada para los plásticos de un solo uso y también para los artes de pesca, que no voy a mencionar a, aquí, pero simplemente que sepáis que también es uno de los ámbitos en los que se va a desarrollar estos sistemas de responsabilidad ampliada con una finalidad bien clara ¿sí? con relación a determinados tipos de plásticos de un solo uso, como recipientes de alimentos o tazas y vasos, la obligación de que los productores de estos plásticos de un solo uso asuman los costes que actualmente están asumiendo o que está asumiendo la sociedad, los costes derivados de campañas de concienciación, los costes de los eh, sistemas de recogida municipales y también de los sistemas de tratamiento de residuos, por tanto hay eh, una eh, corresponsabilidad en la financiación de los sistemas públicos locales de recogida y tratamiento de residuos, también la asunción del coste del littering de estos productos, es decir, los costes de la limpieza viaria, que en este caso afectan también a los servicios públicos locales, en este caso de limpieza viaria, y bueno pues otro tipo de, de costes vinculados con la generación de información, que es un elemento muy importante en la gestión, en la gestión de los residuos. Como veis, esta, este desarrollo de sistema de responsabilidad ampliada está pendiente de desarrollo reglamentario, con las fechas que veis ahí, 2025-2023, dependiendo del tipo de de producto de un solo uso, particularmente para los envases, se prevé una fecha a 2023 y también se exige esta responsabilidad ampliada a otros tipos de plásticos de un solo uso, particularmente productos de tabaco, toallitas húmedas y globos que también tendrán que asumir esa corresponsabilidad financiera en los sistemas públicos de, eh, en este caso, de eh, limpieza viaria o incluso en los supuestos de tabaco, los propios costes de recogida y tratamiento de residuos. También pendiente de todo esto de desarrollo reglamentario con las fechas que habéis indicadas ahí. Y para finalizar, uy, ah, para finalizar, hacer unos pequeños apuntes sobre el, el, el otro elemento importante de la directiva, de la, del proyecto de ley de residuos que, es, eh, que no está previsto en la directiva europea, que es una novedad de nuestra regulación, siguiendo otras regulaciones como el caso de la regulación italiana, que es el impuesto sobre envases de plástico no reutilizables. ¿Cuál es el ámbito objetivo? Pues los envases no reutilizables que contengan eh, plásticos, no en este sentido es muy importante atender a la, a la propia definición de, de envases eh, que contiene el propio eh, proyecto de ley de residuos en donde se incluyen, por ejemplo, o se excluyen, por ejemplo, aquellos artículos que forman parte integrante de, de, de, de un producto y que, que son con, consumidos de forma conjunta, ¿no? con, con, de acuerdo con el ciclo de vida del producto, imaginemos el caso de pues de, de, de una maceta ¿no? pues, eh, que, que, está, que es vendida con, con, el propio, con la propia planta para que permanezca durante todo el ciclo de vida de esa planta, o una caja de herramientas, ¿no? o, la, eh, no sé, o la la cobertura de las salchichas, no sé si es plástico, no pero pues son ejemplos que, que se me ocurren con relación general a la definición de envases, es decir, que hay algunos elementos que quedan excluidos de esta definición. Se incluyen los productos plásticos semi-elaborados que están destinados a la obtención de los envases, que son objeto de esta ley, y también los productos de plástico destinados al cierre, comercialización o presentación de envases. Lo que ha pretendido aquí la ley es reducir el número de contribuyentes, de modo que los productos de plásticos elaborados van a ser objeto de este impuesto, pero no va a ser objeto de este impuesto el productor específico que dé forma definitiva a los envases. ¿eh? Va a ser solo objeto de... Eh, eh, de pago, objeto de contribución a este impuesto, el productor inicial de los productos de plástico semilarados, quedando fuera los eh, productores que definan de forma definitiva el, el, la propia estructura del envase, como ocurre igualmente con los productos de plástico derivados de cierres. ¿no? Pues, eh, va a ser el, el, el productor de estos eh, productos el que pague el impuesto, pero no lo será eh, pues a, a, a aquel agente que intervenga pues en, en la colocación de ese cierre a posteriori en un determinado envase. ¿no? Bueno, eh, es una también los envases que estén compuestos de, de más de un material que contengan plástico, por tanto no solo los envases plenamente de plástico, sino aquellos envases eh, compuestos que parcialmente contengan plástico y tributarán con relación a la parte de ese envase que tenga ese contenido. Los hechos imponibles... Eh, son la fabricación, es decir, aquellos eh, aquellas situaciones que dan lugar a la obligación de pagar el impuesto, es fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de productos que vayan a ser utilizados en el territorio español, es decir, aquellos productos que, por ejemplo, son adquiridos para ser exportados fuera de España, quedan fuera de la aplicación de este impuesto, y también, algo muy interesante, que están eh, obligados a pagar eh, el impuesto más allá de las de la exigencia de responsabilidades sancionadoras o penales, aquellas personas, aquellos agentes que introduzcan irregularmente en el territorio español estos plásticos, estos envases de plástico no reutilizables. Hay algunos supuestos que voy a mencionar genéricamente, nos quedan cinco minutos creo, Alex, eh, para finalizar, si no me equivoco, si no, corrígeme, yo finalizo cuando me digas, eh, quedan fuera de este impuesto que se han introducido en el, en el proyecto. Si, ve, si vemos el anteproyecto de ley de residuos, de hace un año, el borrador inicial del ministerio no estaban incluidos, supongo que esto ha madurado en atención a los intereses del sector y, a, y algunos elementos de mejora para, para la precisión de este, de este ámbito de aplicación. Queda fuera del impuesto, no están obligados a pagar los fabricantes de productos que hayan dejado de ser adecuados para su utilización o hayan sido destruidos. Bueno, veis que son conceptos de difícil determinación, pero que habrá que ver cómo se interpretan. Fabricación de productos, destinados a, enviarse, eh, a ser enviados fuera del territorio español, como comentaba antes, o también la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de pinturas, tintas, lacas y adhesivos que van a ser utilizados precisamente eh, en esos envases eh, eh, no eh, reutilizables, no quedan fuera de este ámbito de aplicación de, de la, del impuesto y también de la, de la propia ley de residuos. Eh, también quedan fuera del ámbito de aplicación de, esto, de este impuesto la fabricación, importación y adquisición intracomunitaria de envases de medicamentos, productos sanitarios, alimentos para usos médicos o preparados para lactantes de uso hospitalario. ¿no? pues Aquí eh, yo creo que el impacto de la, de, la, de la gestión de la COVID y la y la bueno pues la, la relevancia de, de, estos, de estos envases ¿no? eh, pues queda evidenciada con la exclusión del de, de, de ámbito de aplicación de este impuesto. O, por ejemplo, los rollos de plástico empleados en pacas o balas de ensilado de uso agrícola o ganadera, en este caso, pues, para entiendo que para proteger el posible impacto en el, en el sector, ¿no? Y, finalmente, desde un punto de vista práctico, destacar simplemente que también se excluyen la importación o adquisición intracomunitaria de pequeños envases, ¿no?, de, de, de aquellos envases que, eh, que no excedan de 5 kilogramos, entiendo que con una perspectiva de simplificación, de, de reducción del impacto de este, de este impuesto. La base de imponible, es decir, lo, lo que se va a grabar es la cantidad de plástico no reciclado y el tipo impositivo es 0,45 euros por kilogramo. En atención a, a las estadísticas sobre la cantidad de plástico no reciclado puesta en el mercado y la aplicación de este tipo de impositivo, pues se estima que, que va a haber una, unos ingresos anuales de unos 700 millones de, de euros. Es cierto que quedan fuera de, del pago eh, aquella parte de eh, los envases que eh, esté compuesta por plástico eh, reciclado. Eh, por tanto, eh, no, no, estaría, eh, eh, no, no sería eh, obligatorio el pago del impuesto con relación a aquella eh, parte de un producto que esté compuesta de plástico eh, reciclado, con la finalidad, precisamente, de fomentar esta industria de, del plástico reciclado. Y, finalmente, para alguna, una conclusión. Eh, en, la, en el proyecto de ley de residuos se prevén medidas concretas respecto a los plásticos de un solo uso, como medía, medíamos particularmente con relación a los porcentajes, de, eh, perdón, eh, las medidas concretas de prohibición de plásticos de un solo uso o la exigencia de que las botellas incluyan un determinado porcentaje de plástico reciclado. Son medidas claras, precisas e incondicionales que, con independencia de que el Estado español no haya cumplido su obligación, deben tener efecto directo. Serán, por tanto, a partir de de julio de 2021 deben ser directamente aplicables y deben ser exigibles precisamente al mercado. Destacamos también la falta de concreción de algunas medidas para que prevén, por ejemplo, la reducción de residuos, ¿no? Pues se fijan objetivos genéricos y lo que prevé el Ministerio es, bueno, pues vamos a evaluar cómo evoluciona el mercado con la finalidad de en el futuro, si es preciso adoptar medidas normativas o, por ejemplo, las medidas de concienciación, que son también como muy genéricas y quedan en manos un poco de las autoridades públicas. Y finalmente, destacar que nos quedan... Importantes dudas ¿no? sobre el ámbito de aplicación y el contenido de las, plástica, de las medidas de plásticos de un solo uso, la interpretación de las definiciones, ¿no? la Comisión Europea ha venido a ayudarnos, los supuestos de exención del impuesto, que no están claros, eh, y, y bueno, pues eh, indicaros que, que estas dudas también pues, serán resueltas en buena medida por la normativa comunitaria, por ejemplo, se ha aprobado el reglamento de mercado que nos dice cómo tiene que ser el, el etiquetado de plásticos de un solo uso. La comisión está elaborando una propuesta para la prohibición de microplásticos que incluye también exigencias de etiquetado de determinados productos. También la comisión está elaborando requisitos para el diseño de envases, requisitos para la reducción de, de, de, del sobreenvasado. En definitiva, la normativa comunitaria va a ser, no esperemos tanto que sea la normativa estatal o autonómica, sino que el derecho comunitario va a ir cerrando esas dudas eh, sobre el ámbito de aplicación de estas regulaciones. Y también hay muchos aspectos que están pendientes de desarrollo reglamentario, ¿no? Pues, ¿cómo se va a conseguir el objetivo de recogida separada? Eh, está pendiente el reglamento de envases, que está en fase de desarrollo interno ministerial, no conocemos ningún borrador, o el reglamento del impuesto. Buena parte de las cuestiones que aparecen en el proyecto de ley quedan pendientes de desarrollo de un reglamento por parte del Ministerio de Transición Ecológica que precise específicamente eh, las normas aplicadas al impuesto de plásticos en un solo uso y, finalmente las guías interpretativas que irán saliendo sobre la aplicación de estas normas. Buena parte de ellas, la Comisión Europea ya nos ha aportado una en junio de 2019. Muy diversa y compleja. Bueno, eh, este es un poco el objetivo de, la, de los temas que quería señalar. Son muchos y seguramente habrá dudas sobre algunas de las cuestiones indicadas, muchas de las cuales son mías, muchas de las cuales son técnicas, no necesariamente jurídicas. Y, y nada más. Pues eh, muchas gracias. Gracias, Juan José, por toda la presentación y, y todo el detalle y también por ajustaros al tiempo. Y ahora vamos, sí vamos a destinar estos 30 minutos, si queréis, a, a consultas, un poquito a fomentar el debate... Que, que habéis visto aquí. Tenemos ya dos preguntas en el chat, una nos la lanza Aida Rodríguez de Viruspac que comenta un poquito el, el papel de Coemves y también el papel de este impuesto, ¿no? Es decir, que habéis comentado que este impuesto, uh, la recaptación prevista es de 700 millones de euros, creo que Coemves gestiona un total de unos 600 millones de euros, es decir, este nuevo impuesto que afecta a los productores y Ecoembes afecta a los envasadores, van a convivir, o, o Aida incluso decía si sí, Ecoembes desaparecería. ¿no? El papel de Ecoembes, uh, o sea, dos, dos preguntas en este, en este caso, si el impuesto se complementa, y el papel que va a tener Ecoembes a, a futuro, como lo veis. Y después teníamos aquí desde RotorPrint, uh, que, que, que esta pregunta ya nos la hicieron llegar también, no sé si la misma empresa, el, si, si, si va a tener aplicación, lo que habéis comentado, en, en el envase flexible farmacéutico, si están exentos del, del impuesto, como veis estas dos preguntas respecto de Coinbase y en los productos farmacéuticos y el impuesto. Pues, eh, no sé Jordi, si quieres comento yo alguna cosa en lo que queda en el ámbito jurídico y si quieres te aportas alguna cuestión técnica. ¿no? Eh, sobre la primera cuestión, eh, realmente son dos instrumentos económicos que no son incompatibles. ¿no? Por una parte tenemos los sistemas, los scrap, los sistemas de responsabilidad ampliada del productor que lo que pretenden es que los productores de, de envases, en este caso el sistema de Coembes, ¿no? eh, asuma su corresponsabilidad financiera a la gestión pública de los residuos. Por tanto, ese sistema se, se, va, se va a mantener y se, y se va a reforzar, porque de hecho la, la regulación de, de, de la Directiva Europea de Envases, que no, no ha sido traspuesta, lo que prevé es que los eh, productores de los productos de envases asuman el coste real y total, generado por esos envases, actualmente nuestra regulación no prevé esa no contiene esa exigencia, lo que prevé es que los productores asumirán los costes eh, complementarios derivados de una recogida selectiva, que es un coste menor que lógicamente el coste real y total de los sistemas públicos de gestión de residuos de envases. ¿no? Por tanto, por una parte tenemos los, los scrap, los sistemas de, de responsabilidad ampliada destinados a que los productores asuman eh, financieramente la corresponsabilidad en los sistemas públicos de gestión de residuos, y por otra parte tenemos un impuesto especial de, de envases de, de plástico no reutilizables que lo que pretenden es desincentivar en el mercado la generación de este tipo de envases con la finalidad de introducirlos, eh, la mayor, mayor protagonismo a los envases de carácter reutilizable o incluso los envases generados con plástico eh, reciclado. ¿no? Eh, mm, eh, y después la segunda cuestión que, que planteabas, eh, que no recuerdo cuál era ahora, era... El, el, el papel de los envases ah, flexibles, flexibles farmacéuticos si están exentos o no de, del impuesto. Sí, bueno, hay cuestiones técnicas que yo ignoro absolutamente. ¿no? Lo, lo que sí puedo decir es, que, que, bueno, que la, como, como hemos visto ¿no? la, la, la ley prevé una serie de, de medidas específicas con relación a los a los a los envases eh, eh, médicos no eh, particularmente se excluyen del ámbito de aplicación del impuesto como comentábamos antes esto es una previsión que no estaba en el anteproyecto de, de, de, de ley que se ha introducido pues, eh, bueno pues el proceso de consultas, entiendo que para introducir precisamente eh, la perspectiva, de hecho en, en el trámite de delegaciones hay asociaciones de empresas, hay entidades que han precisamente introducido esa necesidad de incorporar la perspectiva de la especificidad de los envases del sector médico o del sector farmacéutico ¿no? entiendo que por eso se han introducido medidas aquí que también afectan a las medidas específicas sobre, sobre los plásticos de, de un solo uso. Eh, queda pendiente que yo creo que, es, como decía antes esto, estamos aún en los pasos iniciales no tenemos las directivas europeas y no tenemos la regulación eh, interna. ¿no? Y particularmente la más destacada es la, el reglamento de envases que está elaborando el Ministerio. Decía antes que no conocemos ni siquiera un borrador. Entiendo que en breve tendremos acceso a él a través del proceso participativo que abre habitualmente el Ministerio. Eh, eh, eh, va a dar en buena medida respuestas a las dudas que plantean cada uno de los sectores específicos en la aplicación de la normativa de envases. Y en este sentido sí que destacar que eh, la directiva de, de, de, de envases prevé particularmente que la Comisión Europea, en relación a las dudas que plantee la, la aplicación de la directiva de envases en atención a los objetivos de reciclado, los objetivos de diseño, eh, eh, particularmente eh, desarrollará eh, un acto de ejecución, que es como una norma específica en el ámbito europeo, para los envases del sector médico y farmacéutico. ¿no? Se prevé esa posibilidad, entiendo que, que a través de esa precisión normativa, eh, en el ámbito europeo, eh, que es eh, donde más razonablemente deben adoptarse medidas específicas para determinados sectores por, porque afecta al mercado único, que, que también a, se aportará eh, luz en ese plano, más allá de lo poco que podemos comentar ahora, ¿no? por, lo, por los avances que, que hay en este proyecto de ley y, y lo que no sabemos que puede ocurrir con la directiva de, de, de envases y, bueno, pues, pues bueno es un poco así lo que quería comentar. Perfecto. No sé, Jordi, si quieres añadir algo, si no pasamos a las dos preguntas que también tenemos. Creo que la respondido de forma muy completa. Eh. Podría hacer alguna aportación menor. Eh. Um... Pero podemos seguir avanzando, así, va, así respondemos así más preguntas. Sí. sí, sí, la gente se va animando. Temo, tenemos aquí a Mariona. Si alguno de los asistentes quiere abrir la cámara y el micrófono, os damos alzar la mano, que os damos paso ahí también, para que lo comentéis en viva voz. Si no, yo lo voy resumiendo. A Mariona nos pregunta sobre lo que entiendo que es a, el, el, el, el, el envase de un solo uso, nos comenta. Que entiende que son, los que son alimentos que se consumen sin preparación posterior, que no sería trasladable a envases no reutilizables que incluye el impuesto. Y pone un ejemplo, para la sub de un envase de carne cruda no sería de un solo uso y para el impuesto sí sería un envase no reutilizable. Uh, no sé si queréis más detalles o no, pero bueno, Mariana lanza el, el, esta pregunta respecto a que se consideraría un envase reutilizable y uno de un solo uso. Y después Aida otra vez nos, nos comentaba su caso particular, que, que VirusPack que es una empresa que hace cuenta botas, que está compuesto de caucho de plástico y vidrio. Si, si en este caso, uh, cuando, si hay un porcentaje definido para que se considere un envase de plástico o, o no. No sé si queréis comentar estas dos preguntas y si queréis alguna aclaración les damos paso para que lo comenten también de, de, en directo, digamos. Pues bueno, sobre, el, sobre el tema de, de, de, del plástico de un solo uso, los envases reutilizables realmente son, son conceptos que se excluyen. ¿no? Los plásticos de un solo uso no admiten eh, envases eh, reutilizables, no de acuerdo con la directiva de envases y con la propia norma técnica que es de, que es de, que es de aplicación. no Por tanto, ahí y de hecho uno de los criterios que utiliza la comisión a la hora de, de, de concretar las definiciones y de dar ejemplos en esa comunicación tan interesante de junio de este año, pues es precisamente la, la identificación del carácter reutilizable como un elemento que excluye a los productos de la aplicación de la directiva de la directiva de plásticos de un solo uso. ¿no? Y, y no sé y, y con relación, y bueno, y en ese sentido, pues claro, la, el ámbito de aplicación de, de, la, de, las, de las exigencias sobre plásticos de un solo uso y sobre el impuesto especial, pues habrá que particularmente estar Estar atentos, ¿no? porque en la propio, en el propio impuesto se define el concepto de, de envase, que es parecido al concepto de, de envase que contiene la, la propia ley de, ley de envases, que incluso es incluso un poco más amplio. ¿no? Es, es, tiene un concepto de aplicación eh, eh, más amplio, pero que en todo caso, como decía antes, se, se extienda a los envases de carácter eh, no, no reutilizable. ¿no? Y la segunda cuestión que planteas, es que yo creo que era más técnica... Perdona, eh, Alex, no recuerdo... Era, um, que se considera un envase plástico? Si hay algún porcentaje definido para envases que llevan varios materiales y este era el caso de una empresa que contaba si, si un cuentagotas que está compuesto de caucho plástico y vidrio sería considerado un envase plástico. Pues no sé, ahí, sí, yo, ahí lo único que indicar que esto nos remite un poco a la definición de, de lo de, de plásticos de la... De la, de, la, de, la, de la directiva ¿no? que define los plásticos de un solo uso pero que también define el concepto de plástico ¿no? y, y ahí el, el que determina el ámbito de aplicación de toda esta regulación de, de plásticos de un solo uso que particularmente remite al, al material compuesto por un polímero tal como es definido por el reglamento de, de sustancias peligrosas comunitarias el reglamento REACH. por tanto está ahí la definición de lo que tiene que entenderse por, por, por polímero eh, tiene que ser un eh, un, un material que pueda funcionar como componente estructural de los productos finales, es decir, aquellos elementos eh, auxiliares, accesorios, no como aditivos, por ejemplo, ¿no? el almidón modificado veo aquí como ejemplo, pues en principio quedarían excluidos de esta, de esta definición, se refiere a los componentes estructurales como recubrimientos, revestimientos, por eso entraría dentro del concepto de plástico, por ejemplo los recipientes para alimentos de cartón pero que estén recubiertos de plástico, ¿no? Como elemento estructural. Y, y en segundo lugar o en tercer lugar, quedarían excluidos eh, del concepto de plástico, de la aplicación de esta, de esta directiva y por tanto del proyecto de ley de residuos, aquellos polímeros naturales no modificados químicamente, ¿no? Por ejemplo, la, el LIOCEL, que no sé muy bien lo que es, ahí os digo las indicaciones de, de la propia Comisión Europea de 2021 y, y sí que quedarían incluidos por ser modificados químicamente, entiendo, eh, productos como la viscosa o los o los PHA que son producidos en entornos de carácter industrial. Bueno, no sé, en fin, simplemente indicaros que, que, la, que, la, que la propia ley tiene un ámbito de aplicación ámbito, incluye estos, esta definición de, de plásticos que, que habrá que ir precisando con el apoyo de, la, de las guías técnicas de la comisión, pero que tiene un concepto amplio, ¿no? incluye hasta el concepto los, los bioplásticos, los plásticos compostables… Y, y únicamente quedan excluidas, como comentaba antes, pues, pues eh, el caso de las pinturas, las tintas, los adhesivos, bueno, en fin, todo aquello que entre dentro de la, la definición que he comentado anteriormente, pues sería, eh, estaría incluido dentro del ámbito de aplicación del proyecto de residuos y por tanto de las medidas sobre plásticos de, de un solo uso con las eh, propias exclusiones que se prevén para el ámbito médico que comentaba anteriormente, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque es un ámbito que tiene un, un tratamiento específico, ¿no? Perfecto. Teníamos también algunas preguntas que nos habían hecho llegar la, los, los asistentes. Yo creo que algunas de ellas ya se han comentado durante las dos presentaciones, pero bueno, os cuento algunas ideas por si queréis añadir alguna cosa o, o los mismos que han preguntado si quieren abrir debate... Uh, dos, dos preguntas, por ejemplo, quién es el responsable uh, del producto y quién es el responsable a nivel punible entiendo aquí como hay varios, uh, la cadena de valor muchas veces hay varias empresas uh, implicadas, quién es el que paga el impuesto, el impuesto exactamente, ¿no? yo entiendo que esto es un poquito lo que nos cuenta la pregunta y otra pregunta uh, que yo, yo creo que también se ha comentado, ¿no? qué pasa con los tapones que quedan fijados las botellas, no con todo lo que habéis comentado de los tres litros creo que que ya se ha comentado en las presentaciones, pero bueno, si queréis añadir alguna cosa respecto a estas preguntas de, de los tapones que yo creo que ya se ha comentado, pero sobre todo, ¿quién es el responsable del producto y quién es el responsable a nivel punible? Si queréis comentar alguna cosita. Pues, claro, esta es una típica pregunta así, genérica, ¿no? Pero después la realidad es muy compleja, ¿no? Y claro, en fin, el, el, no sé si, si el responsable a efectos del impuesto o responsable a efectos sancionadores. Entiendo, no sé si es una cosa o la otra o son las dos, ¿no? En todo caso... La, desde el punto de vista del impuesto, que no es una medida sancionadora, ¿no? es eh, una medida fiscal, los, lo, la propia ley define el concepto de contribuyente, que son todas las personas físicas que intervienen en la reacción del hecho imponible, pues lo que decía antes, ¿no? del hecho que da lugar a la obligación de pagar el impuesto, como es la fabricación, los que fabriquen o los que importen o adquieran. A nivel intercomunitario, los productos que entran dentro del ámbito de aplicación de este impuesto, que son los envases de carácter no reutilizable, de acuerdo con la definición que hace la propia ley. ¿no? Por tanto, los agentes económicos que, que realicen esas actuaciones e incluso también aquellos agentes que, que realicen esa introducción irregular en el mercado. Por tanto, todo agente que posea, comercialice, transporte o utilice productos irregulares va a estar dentro del ámbito de aplicación, va a estar obligado a pagar el impuesto. ¿no? ¿Veis cómo hay una amplia un grupo amplio, una categoría amplia de posibles contribuyentes en este impuesto, ¿no? Y desde el punto de vista de la responsabilidad, que no sé si esa es la pregunta, de la responsabilidad sancionadora, pues, pues la ley establece obligaciones para muchos agentes, ¿no? Productor del producto, gestor de residuos, negociante, ¿no? Que es también la persona que vende y adquiere productos, ¿no? Eh, eh, distribuidor, comercializador, es decir, que, que tenemos un amplio, eh, un amplio grupo de sujetos con obligaciones diversas en, en, en nuestra regulación de residuos, y pues, será cualquier persona física o jurídica que incumpla alguna de las obligaciones previstas en la ley la que lo tenga que asumir. Es cierto que muchas veces se pueden dar situaciones en las que el responsable no sea único ¿no? y que pueda haber varios responsables. ¿no? Y para eso la ley también prevé una serie de medidas como posible, la posible exigencia de responsabilidad solidaria, que la Administración a la hora de tramitar un procedimiento sancionador se pueda dirigir a algunos de esos sujetos que cumulativamente están obligados a, a cumplir una determinada obligación, incluso cuando haya... Eh, pues una comisión conjunta por varios sujetos ¿no? Ahí pues, la, la administración deberá determinar la, si es posible o individualizar la responsabilidad de cada uno ¿no? bueno, en fin, insisto, ahí dependiendo del sujeto y la medida que se incumpla pues, pues la, la, el responsable va a ser uno u otro en todo caso, si esa línea no está en clara como la realidad no siempre está en clara por esa acumulación de sujetos que intervienen en la aplicación de normativa pues la ley también prevé eh, medidas para solucionar este tipo de, de situaciones en donde se puede, insisto eh, establecer una responsabilidad solidaria en donde la administración se pueda dirigir, por ejemplo, al productor, o se pueda dirigir al poseedor, o se pueda dirigir al gestor de residuos, según el caso. ¿no? Perfecto. yo quería sumar varias contribuciones para lanzar otra pregunta, ¿eh? uh, digamos, a, a, a Juan José. Um, ahora estamos hablando de, de quién es el responsable de pagar uh, esa tasa ¿no? de, de de plástico en envases de, de un solo uso y en la presentación Juan José ha comentado que sería digamos, no el transformador final del envase sino uh, por una cuestión práctica también del legislador ir a buscar el, el, el preelaborado um, pero aquí uniendo la pregunta que hacía Graciela uh, Moreira ¿no? ¿Cómo se justifica que en aquel momento de elaboración del envase la aplicación final, el sector donde va a ser aplicado porque la misma preforma puede ser usada para, para diferentes aplicaciones en diferentes sectores, algunos exentos, otros no, e incluso el tema del de reutilizable o un solo uso, que al final uh, hay un punto de subjetividad que entiendo que se tendrá que trabajar muy bien, pero una misma botella, uh, digamos, que consideramos un solo uso, um, depende cómo lo interpretes, ¿no? al final la puedes rellenar, la puedes volver a usar. Entonces, el, el tema de un solo uso reutilizable o el sector donde se vaya a aplicar un envase que está en una fase muy temprana en la cadena de valor, um, me generaba mi gran duda es cómo se va a, a aplicar las exenciones, o pues, qué, qué parte de esa producción se tendrá que aplicar el impuesto y de qué parte no. ¿Esto está detallado o se espera el reglamento? Digamos? Pues en la, en la, el reglamento va a concretar muchas cuestiones. Pero la, la ley eh, prevé con relación a estas. Eh, exenciones prevé una serie de, bueno, en primer lugar la, la propia exigencia ¿no? de que, de que eh, la aplicación de las de las no sujeciones o exenciones, es decir, bueno, en definitiva son conceptos diferentes desde el punto de vista fiscal, tienen sentidos distintos, pero significan que no surge la obligación, eh, no, no existe la obligación del pago del impuesto. ¿no? Y en ese caso lo que prevé la regulación, de, de modo reiterado en algunas de las previsiones, es que la aplicación de estas exenciones eh, requerirá la prueba precisamente de la concurrencia ante el Ministerio de, ante la, la agencia tributaria. ¿no? Por tanto, hay una serie de previsiones reiteradas eh, de demostración efectiva del cumplimiento de estos requisitos que entiendo que, que plantea dudas, como tú comentabas, ¿no? y que, que habrá que contar con el Reglamento y, sobre todo, las guías técnicas de elaboración de la agencia tributaria, para, para clarificar ¿no? la aplicación de estas, de estas previsiones. ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de los plásticos, productos plásticos destinados a, a, a, pues, que quedan excluidos, como comentaba antes, los productos, eh, eh, perdón un momentito, ah, eh, sí, hay una serie de exclusiones que afectan ah, precisamente al sector médico, productos sanitarios, alimentos para usos especiales, como comentaba anteriormente, y se dice en el proyecto de ley que la efectividad de estas exenciones quedarán condicionadas a que se acredite el destino efectivo de los productos recogidos en los apartados anteriores. Por tanto, muchas de las previsiones que contiene la ley, que, que excluyen eh, pues precisamente o eximen de la, de la aplicación o el pago de, de, del impuesto pues requieren de una de una acreditación efectiva del, del destino de, de, ese, de, ese, de ese producto con la finalidad que la agencia tributaria pueda acreditar fehacientemente que, que bueno que es así que se cumple el, el supuesto de hecho que permite la aplicación de la extensión y de hecho una de las medidas que prevé la la ley es eh, la disponibilidad de información por parte de, de, la, de la agencia tributaria eh, y, y se prevé una serie de obligaciones de inscripción en registro para los productores, eh, adquirentes o importadores de estos, de estos eh, residuos, ¿no? y particularmente eh, se crea un registro territorial del impuesto especial que obliga a los contribuyentes a inscribirse o que obliga, por ejemplo, también a los fabricantes a, a realizar una contabilidad específica de productos que cumplan las características de no reutilizables, bueno, es decir, hay una serie de medidas tanto de exigencia de prueba como de información y registro de los contribuyentes con la correspondiente información sobre, por ejemplo, la contabilidad de, de productos que, bueno, entiendo que van a facilitar eh, la aplicación de estas excepciones más allá de la propia importancia del reglamento de, de desarrollo del impuesto que al final concreta, bueno, pues van a concretar pues más las dificultades que son muchas, ¿no? Hay muchos conceptos indeterminados que, que, que van a plantear muchas dudas, ¿no? Perfecto. Aparte de, bueno, tenemos varias preguntas en el chat, también una mano levantada. Uh, si quieres, Mariana, si quieres abrir cámara y micrófono y dar tu opinión o comentario, adelante. Sí, Mariana, si estás aquí y te podemos escuchar, y si no, mientras tanto pasaremos a, al chat... Seguimos con el chat. También uh, Graciela uh, comentaba respecto a lo que estabais comentando y cómo justificamos que el 50% está hecho con PCR. No sé si queréis añadir alguna cosa a los ponentes respecto a este 50%. Si no, también teníamos desde el mundo de los envases de cartón Sergio Valero, nos comentaba una caja de cartón que esté recubierta con plástico, ¿no? si, el, si el 90% de ese envase de cartón y se puede recuperar, ¿cómo aplican estas leyes a los productores de envases de cartón en el caso que haya pues una lámina plástica, por ejemplo? ¿no? También, con, con, bueno, sí. las preguntas y así lo comentáis todos si queréis, también alguien la, comentaba la transposición de la directiva 2018-851, cuándo podemos esperar en España, Sé que habéis comentado primavera de, del año que viene, pero bueno. Si ¿La directiva, queréis. perdona? ¿qué, ¿Qué directiva comentabas? La 2018 851, ¿cuándo la, la podemos esperar en España? Sí, sí. Mm. Si sí, sí, sí, comentamos miras. una por una, pues yo sí, me sí, olvido, ¿eh? perfecto, Sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí. sí, sí. sí pues por la directiva, vamos por la directiva de sí. la, es que las la sí. en España. Eh, pues, pues esta directiva, que es, que es la directiva de modificación de la normativa general de residuos, ¿vale? Porque tenemos una directiva marco, ¿no? Que es como un paraguas, y de ese paraguas pues cuelgan las directivas específicas, ¿no? De envases, de plásticos de un solo uso. Bueno, pues esa directiva general que comentas, que es la 851, si no me equivoco pues eh, va a ser objeto de transposición a través, precisamente, del proyecto de ley de residuos y suelos contaminados. ¿eh? Por tanto, ahí se transpone tanto la directiva de residuos, la que acabas de comentar, como la directiva de plásticos de un solo uso y la perspectiva temporal, no sé si es exagerada, pero, pero la que planteaba el presidente de la comisión es primaria de 2022. La que está pendiente también es la 852, que comentaba antes, que como ya decía, es la de envases, que, que, que depende de los trabajos de, del ministerio y, bueno, pues, actualmente no sabemos nada, ¿no? Sí, en cuanto a lo que preguntaba Graciela, el porcentaje de material reciclado que incorpora un, un envase. Um, ahora mismo no está descrito ¿eh? cómo se justifica, pero se entiende que se tendrá que hacer una, una declaración o que el proveedor tendrá que certificar el origen de, de aquella materia prima. Um, lo cual bueno, se tendrá que ver cómo, cómo se hace, porque obviamente se da... Bueno, todo, todo, todo nos viene a la cabeza posibles pues, picarescas en, en ese sentido, ¿no?, de certificar cosas que no son exactamente las que, las que deberían ser. Eh, ahí, digo, por, por hacer ahí una, un apunte, eso pues decía que en buena medida las la respuestas las encontramos en el ámbito europeo, ¿no?, y me da la impresión de que, de, de que este tipo de metodologías, yo desconozco totalmente, vamos, se me, se me escapa, ¿no?, pero que este tipo de metodologías de cálculo de, de contenido mínimo de plástico reciclado, que creo que es lo que preguntaba, eh, será la comisión, la comisión Europea. De hecho, la Directiva, la directiva de, de, de Plásticos de un Solo Uso prevé expresamente que eh, antes de enero de 2022 la Comisión Europea elaborará un acto de ejecución con metodologías de cálculo de, de, de ese tipo de, de, de, ese, de esos porcentajes que prevé la, la Directiva de Plásticos de un Solo Uso. Por eso que eh, la respuesta la tendremos en la metodología que aprobó la Comisión Europea, precisamente para hacer ese, ese, ese cómputo porcentual, ese cumplimiento de los Porcentajes mínimos de plástico reciclado en, en el PET, ¿no? Perfecto. Y antes de pasar nuevas preguntas, la que os comentaba del cartón, un fabricante de una caja de cartón, que sea un material uh, reciclable, si, si lleva plástico, aunque sea una parte minoritaria, uh, si aplican estas leyes estas leyes a un fabricante de, de cartón. Pues, pues, como decíamos, la, la, la definición de, de, de la de la del de plástico no prevé un contenido mínimo en plástico, es decir que, que se, se, se aplica a, a los a los a los a, a los envases que tienen contenido plástico, con independencia de que esa cantidad sea sea menor, ¿no? Lo que lo que debe darse es el cumplimiento de esa ...de esa, eh, esa definición de residuo... ...la que comentaba antes... ¿no? De, ...de que hablamos de un plástico... Que, ...que responde al concepto de polímero del rich ...y que además representa un elemento estructural... ¿no? ...y de hecho la propia... Eh, ...la propia comunicación de la... ...de la, de la, comisión, de la comisión Europea... Eh, de, ...de junio de 2021... Eh, ...yo creo que ahí recomendaría... ...a la persona que hace esta consulta... ...para que, para que vea si realmente... ...ese, ese tipo de, de envase... Eh, ...de hecho se hace referencia en algún momento alguna tipología de envase de cartón recubierto por plástico que la comisión entiende que entra dentro del ámbito de aplicación de, de, la, de la directiva, pero bueno, particularmente en relación a este supuesto específico y ese envase concreto, lo que recomendaría es que, que, que se consultara esa comunicación de la, de la comisión, la referencia está en la presentación de PowerPoint y hay ejemplos muy específicos ¿no? sobre la tipología de envases que están dentro y fuera de de esta, de esta, de esta regulación. Perfecto. Tenemos una intervención de, de Mariana, que creo que ahora sí, Mariana, te vemos en pantalla. Si quieres comentarla, abre el micrófono y adelante y presentarte también rápidamente. Gracias. No, no te oímos. Si abres el micrófono, no sé si te lo tenemos que abrir nosotros. A ver. Bueno, mientras resolvemos el problema, Serena, de abrir micrófono para que la podamos oír, uh, tenemos también una pregunta de, de Peracol en Plater, una, una visión interesante que comenta si la ley se obliga de los envases que están preparados para reciclar para reciclarse. Es decir, la Comisión Europea fija que en 2030 todo lo que se ponga a mercado de un solo uso debe ser uh, reciclable o reutilizable. ¿no? Aquello que se ponga a mercado que esté preparado para reciclarse, por ejemplo un envase film a monomaterial que se pueda reciclar, uh, ¿pagará lo mismo en euros kilo si es reciclable como si no lo es? Uh, porque si no, no a su juicio, a su juicio no, no incentiva este interés en, en trabajar en, en envases que se, que se preparen para reciclar. ¿no? Como, como veis esto a nivel impositivo? Si es que se, se ha pensado o o no. Esto se está trabajando, el concepto aquí clave es la, la ecomodulación, que ya se aplica en algunos SCAPs europeos, especialmente en Francia, donde el importe a pagar uh, por parte de, de quien pone el envase en el mercado um, varía en función del diseño del producto. Y así, si el diseño del producto facilita uh, el, el reciclaje, la gestión final, paga menos, y si lo complica porque es multimaterial, etcétera, etcétera, pues entonces paga más. Este, el concepto es de comodulación. En lo que está ahora mismo publicado no aparece el, el concepto. Pero es lo que va es, es el siguiente paso uh, lógico que ya está aplicando en algunos países y que también llegará a, a España um, próximamente, digamos. Gracias, Jordi. Mariana, creo, creo que hemos resuelto un poquito sí. el, el tema. No sé si quieres abrir micrófono, finalmente, a ver si te pedimos. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Ahora sí, perfecto, genial, gracias. Mi consulta era en relación a algo que yo ya había preguntado y no me había quedado del todo claro. Eh, las la directivas de las directrices y este comunicado que sacaron para hacer aclaraciones sobre la SUP, sobre la, el plástico, las directrices de plásticos de plástico un solo uso, eh, excluye como un solo uso muchísimos... Eh, eh, muchísimos envoltorios y plásticos y envases dentro de ellos a mí me llamaba la atención que incluyera por ejemplo estos que son de eh, alimentos que no que requieren una preparación posterior esa, esa, ese concepto es aplicable exclusivamente a la SUP o al momento de tener que hacer la liquidación del impuesto ese envase va a también ser considerado que no es de un solo uso, o sea, que no es reutilizable. A mí eso me, me genera un poco de duda, porque consideraría que es en base no reutilizable. Y después el concepto de no reutilizable va a haber que aclararlo, creo yo, porque ¿qué es algo reutilizable? ¿Algo que se usa una sola vez? ¿Varias veces? ¿15 veces? ¿Hasta cuántas veces se va a considerar reutilizable o no? Eso supongo que saldrá en el reglamento después del impuesto, o no, no lo sé, eh, esperemos que esas aclaraciones no, pero me llamaría mucho la atención que el envase sobre un producto que, que, que no requiere, por ejemplo, en la caso del alimento, del, del que no requiere, eh, como es la carne cruda, una, una, una, que requiere una cocción posterior, esté excluido del impuesto. Me llamaría la atención eso. Si es así, sería, bueno, desde la industria del plástico sería muy buena pero es una duda que me genera si podemos utilizar ese concepto directamente para el impuesto o para el impuesto vamos a tener que reinterpretar, que es no reutilizable. Sí, hay, hay, eh, yo diría, eh, Mariana, que, que, que tenemos que separar dos ámbitos. Un, por una parte, está la directiva de plásticos de un solo uso, que tiene un ámbito de aplicación específico, ¿no? que se refiere exclusivamente a los plásticos de un solo uso, tal como están definidos en la, en, la, en, la, en la norma, que son productos compuestos total o parcialmente, es decir, no hay un contenido mínimo de plástico, total o parcialmente de plástico, y que no han sido concebidos, para, eh, para lo que se dice en la ley es múltiples rotaciones o viajes, de modo que pueden ser rellenados o reutilizados. ¿no? E, ese, ese concepto se complementa con el de envase reutilizable que está en la directiva y que está, insisto, en la norma EN. O sea, es, que, es que la directiva identifica la norma técnica que, que define el, el envase reutilizable que es la EN 13.429 de 2000, 2000, 2004. ¿no? Por tanto, eh, por una parte tenemos el concepto de plástico de un solo uso, de acuerdo con la directiva de envases, que establece una serie de medidas restrictivas, de reducción de envases, de diseño, se aplica en ese ámbito, tiene una definición propia, plásticos de un solo uso y envases reutilizables. Y por otra parte tenemos el impuesto, que tiene un ámbito de aplicación diferente, que tiene un concepto de envases de contenido amplio, por eso os decía antes que incluye el concepto de la propia ley de envases y lo extiende más allá, diciendo que incluso los envases que quedan fuera de esa definición de la, de la ley de envases... Si cumplen las condiciones de contener, proteger, manipular, distribuir o presentar mercancías, también van a estar incluidos. Solo quedan fuera aquellos, específicamente, que os decía antes, que son integrantes del producto. Y ponía el ejemplo de la maceta que se vende para que la planta sea puesta en nuestra casa con esa misma maceta durante todo su ciclo de vida, es decir, que forma parte del producto. ¿no? Por tanto, hay dos eh, ámbitos de aplicación diferenciados que no debemos de confundir. Plásticos de un solo uso, con una definición en el... En la, en, la, en, la, en la directiva y, y en el proyecto, que es más restrictiva ¿eh? y que la comisión pretende ayudar a determinar a través de una comunicación. Y después tenemos un ámbito de aplicación más amplio, que es el que prevé el impuesto de envases no reutilizables, que tiene una definición propia más amplia, que no debemos de confundir con la propia definición de plástico es un solo uso y que tendrá que tener un recorrido para su concreción y tendremos que, que a través del reglamento seguramente especificarlo y a través de guías técnicas de la agencia tributaria habrá que clarificar ese concepto de, de envase no reutilizable pero insisto creo que nos va a remitir nuevamente a la propia definición que ya tenemos en las normas técnicas como es la norma en 13.429 que ya define desde un punto de vista técnico que es un envase reutilizable Perfecto eh, era solo para aclarar de que no podemos eh, justificarnos en lo que dice el comunicado para decir ay bueno entonces no debo pagar el impuesto porque esto está excluido de la sub y no es así sino que son dos con dos mm, dos interpretaciones que va a haber que hacer de forma diferente solo sí. eso perfecto muchas gracias estás es muchas gracias Alex Claudio. Perdona Jordi, uh, gracias. Uh, decía que estamos fuera de tiempo y ya no admitiremos más preguntas, pero es que sí que tenemos una pregunta por lo que respecta a la reutilización, que de hecho creo que Jordi compartiste en redes hace unos días una cosa al respecto, ¿no? Uh, esta picaresca que decimos un envase de un solo uso sí, se puede reutilizar también, ¿no? <ríe> es decir, se podría llegar a reutilizar, ¿no? Uh, si hay una empresa que tiene un envase que realmente sea reutilizable, uh, ¿qué, ¿cómo se define lo reutilizable? Si está dentro de un circuito de reutilización y si como fabricante, no, tú como fabricante no puedes controlar si eso realmente se, fa, se, se reutiliza o no. ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona el impuesto en, en aquello que es uh, reutilizable para que no haya casos que gente diga, no sé, a lo mejor hay gente que es de un solo uso y le pone reciclable, pero no sabe realmente si, si esto pasa o no pasa? ¿no? No sé sea, cómo claro, veis. Este... Aquí dependeremos de, la, de las definiciones ¿no? concretas que decía Juan José. Uh, porque en realidad... O sea, um... No es una definición, o sea, tenemos que tener una interpretación clara, porque si no es verdad, un cubierto de plástico, pues al final lo puedes lavar y lo puedes volver a usar, pero no, lo que es un solo uso, que es reutilizable, si se deja a merced del usuario solamente o si tiene que haber un sistema realmente de reutilización activa con una logística asociada, etcétera eso es algo que la, se tendrá que, que esperar a la, la definición concreta uh, que ayude a la interpretación de, de la aplicación de este, de este impuesto. Sí, ahí, ahí eh, la, un poco la definición de, de plástico, ahí un poco la línea de lo que decía también Jordi, no de que se irá completando, precisando, ¿no? pero la, la, la definición de plástico de un solo uso eh, nos dice que es un plástico que no está concebido, diseñado o puesto en el mercado para cumplir eh, con múltiples rotaciones o viajes, para ser rellenado o reutilizado, es decir, que la, que la, que la clave es la, la, el propio objetivo de, de diseño, ¿no? un, un, un envase que no ha sido diseñado con una finalidad de reutilización pues no, no, no, no, no estaría dentro del, del concepto de plástico de un solo uso con independencia de que, bueno, es que el consumidor pueda llevar a realizar una, una reutilización casera. ¿no? En principio son, eh, se ha habla de un concepto de envase reutilizable que remita a una concepción desde su origen para que durante todo el periodo de vida ese producto pueda ser objeto de, de, de, de reutilización sin producir daños, sin debilitarse, sin, sin sufrir menoscabo a la capacidad técnica o física del propio envase. ¿no? Sí, entonces lo que pasa es que o sea, hay un gramaje, eso me imagino, al final tendremos que tener algún un dato ¿no? objetivo de que hay un gramaje que un vaso de plástico por debajo de tal uh, gramaje es de un solo uso porque no se considera reutilizable pero, o sea, y sabemos que hay vasos ¿no? reutilizables de plástico. Entonces, ¿dónde está la frontera? Se tendrá que definir algún punto a lo que se considera por debajo de una cierta calidad, unas prestaciones técnicas, un diseño concreto uh, de un solo uso, y por y a partir de qué frontera se considera reutilizable. Perfecto, pues, pues gracias. Estamos ya cinco minutos fuera de tiempo. Yo creo que lo podríamos uh, dejar aquí. Muchas gracias. Primero, yo os quería solo comentar cuatro cosas. La primera, agradecer especialmente a los dos ponentes lo que habéis hecho hoy, porque tenéis un punto también de futurista, ¿no? porque estamos aquí comentando cosas que no sabemos uh, muchas de ellas, cómo acabarán. Terminando, pero bueno, agradecer vuestro esfuerzo y todo compartir este conocimiento con todos los asistentes. Uh, después, el segundo tema os lo, ha, os lo ha pasado Serena por chat, os lo haremos llegar también. A finales de año tenemos desde el clúster previstos dos cursos de sostenibilidad que vamos a hablar uh, de economía circular, bueno, de, de estos ámbitos porque tienen relación en lo que estamos hablando hoy, por si os interesan, pues os los vamos a, a compartir. Uh, el tercer punto, si tenéis dudas concretas, porque como aquí veis cada empresa, pues uh, da, da, el que fabrica cajas de cartón, el que fabrica bueno, el que trabaja con sector uh, cosmético, pero puede tener aplicación el mismo producto para el sector médico, si tenéis consultas concretas, si nos las hacéis llegar, uh, pues fantástico, nosotros os haremos llegar la, la grabación de hoy y si los si, la, si los ponentes quieren también las presentaciones, así tenéis los datos, los datos de contacto, pero si tenéis consultas específicas, pues nos las hacéis llegar y bueno, la cuarta cosa ya sin más agradecer a todos la, la asistencia al día de hoy y bueno, esperamos que, que paséis todo unas bu un buen verano, unas buenas semanas y cualquier cosa pues no, no, no. aquí estamos el Glaster y, y desde Inedit y la Universidad de Ata Coruña para, para acompañaros en toda esta transición que, que estamos viviendo, viviendo un momento de cambio, digamos y si os podemos ayudar a hacerlo, pues es fantástico No sé Jordi, Juan, José si quieres añadir alguna cosa más Nada, muchas, muchísimas gracias por la invitación y, y nada, que siempre es una oportunidad para aprender, sobre todo yo, vamos, que estoy en el ámbito eh, jurídico para, para aprender la perspectiva no técnica y los problemas que, que se os dan en, en la práctica. O sea que no, yo encantado, vamos, de colaborar con vosotros y nada, muchísimas gracias a todos. Sí, igualmente, muchísimas gracias por la, la invitación. Y simplemente añadir que a pesar de la incertidumbre de cómo se van a ir aterrizando las normativas, las obligaciones, los tributos, etcétera, que obviamente uh, es de gran interés para las empresas afectadas, sin duda, pero que aprovechar ya en los procesos de innovación, de generación de nuevos productos, de nuevos conceptos, ir introduciendo estos elementos guía ¿no? que salen en la estrategia y en el plan de acción, pues de material reciclado, de reciclabilidad, de reutilización, uh, trazabilidad, uh, porque a fin a, ya os posicionarán en una, una ventaja competitiva, una posición donde estas futuras normativas pues, os vayan a afectar menos. ¿no? Yo sé que estoy soñando, quizá, pero uh, digamos todo lo nuevo que tengáis que poner en el mercado, diseñar, conceptualizar a partir de hoy, es importante que la, esta parte de economía circular ya esté incorporada en este proceso. Perfecto, pues gracias a todos y nos vemos próximamente.